Estamos acá, llegó la hora, estamos acá en el microestadio de Burlingame donde fue la primera práctica del triangulito donde acaba de terminar y estuvimos hablando con José Correa que es el coordinador de la actividad de futsal y con Guido Galmarini que es el nuevo técnico este año del 2019 de Deportivo Burlingame. Esperemos que le guste, como siempre decimos, la hora de Hurlingham junto a los vecinos de Urlingan, que han de todo muy bien. Bueno, un nuevo año, estamos acá en el microestadio de Hurlingham, otro nuevo año acá con el Triangulito, con Deportivo Hurlingham, hoy está haciendo la prueba de jugadores y estamos con... José Correa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Un buen año para todos. Espectacular. Eh, bueno, hoy, este año, te encontramos como coordinador de la, de la actividad. Sí, la verdad que es algo muy lindo para mí, después de tantos años... Poder coordinar lo que es el futsal del club es un desafío muy lindo y creo que se me encuentra preparado este año para enfrentar ese rol y, y un desafío muy importante para los chicos acá del club. ¿no? Además el futsal año tras año va mejorando, van, hay otros clubes que van creciendo también ¿Y la actividad va creciendo? No, la actividad esta crece año a año, animalmente lo que está creciendo, ¿no? económicamente, futbolísticamente, la disciplina, eh, cada vez mucho más profesional, hoy ya estamos hablando de una sed más profesional, de una vez que es una categoría que prácticamente puede ser una A y una A que es una, es una elite y la D que, que este año va a ser mucho más competitiva porque hay muchos clubes que se están preparando muy bien para enfrentar el torneo de AFA que, que es un torneo muy apasionante ¿sí? Ahí va, ¿cómo, cómo es competir en, en AFA? digamos no Competir en AFA te, te implica ser profesional amateur ¿sí? porque sabemos que, que muchos chicos Muchos clubes no, no tienen económicamente para, para poder costear un sueldo o un viático de un jugador y los chicos vienen de trabajar y llegan a las 9 de la noche a entrenar y, y le damos hasta las 11 de la noche, siempre hablando de una primera, una reserva también que viene a las 8 a y media, 9 de la noche, hasta las 10 de la noche, eso es lo que al otro día hay que ir al colegio y los chicos no, no se llevan nada más que, que ser un poquito más profesional y estar eh, día a día eh, profesionándose en el que eh, hoy está demostrando mundialmente que somos, somos potencia Cuando arranca un.. Cuando hay un año que arranca nuevo, también arrancan las ilusiones de los clubes, ¿no? Sí, sí, y bueno, ¿cómo se van a preparar o cuál es la idea eh, para prepararse de esta, en esta C que como decís vos es muy competitiva también? Sí, no, la idea es eh, estar enfrentando con jugadores de mucha experiencia en pues, sí, armar un, un equipo muy competitivo, sí, a un nivel eh, muy superior a lo que tuvimos el año pasado eh, y bueno, hoy están los resultados la cantidad de chicos de todos lados que vinieron eh, vinieron muchos chicos del club de futsal no vinieron chicos de, que nunca fueron a futsal muy poco es un porcentaje muy... Mm. Pues chico hay chicos que quieren aprender la disciplina claro. cerca claro. pero... fue totalmente eh, muy bien vinado, la cantidad de chicos con años en futsal que ah, bien. Ah, así bien. que... estamos ahí, estamos con unas incorporaciones lindas, así que bueno... Esperemos contar un año al nivel del club y a nivel de la categoría. Y también eso va acompañado con las inferiores, ¿no? Sí. ¿Cómo, se van, a, ¿cómo se van a manejar, ya que sos coordinador? Digamos? Las inferiores hicimos, estamos reestructurando un poco lo que era las inferiores del club. Las inferiores del club no eran malas, eh, siempre tuvieron tuvimos buenas inferiores. Tenemos un, un orden que es la disciplina, la educación. Eh, enseñarle al chico más que, que estar priorizando el resultado... A toda costa, el club lo que siempre prioriza es que el chico aprenda, se educa dentro de la cancha, tenga el respeto hacia la disciplina y hacia el adversario, sí Y este año eh, lo trajimos a Luis Mancilla, a Luis Puerto trabajando con nosotros, ¿sí? que ya estaban trabajando también con el tema del fútbol, y bueno, acercaron chicos y queremos armar un, una cantidad más grande que ya por suerte ya tenemos 73 chicos eh, anotados en lo que es el club y faltan más o más los chicos. Que, ¿Qué tal de vacaciones? Bueno, muchísimas gracias por, por la nota Un no. año más al lado de, de ustedes Acompañándolos eh, Los que están viendo Saben que la, los partidos los vamos a transmitir Acá, o bueno, vamos a ver Vamos a ver un poco dónde le va a tocar Y vamos a estar Así que bueno, como siempre decimos La hora de Hurlingham junto a, lo, a los vecinos de Hurlingham Y a los clubes, ¿no? Así que muchas gracias No, no, gracias a ustedes por, por estar este año de vuelta con nosotros Sí, así año a año Venimos creciendo juntos Sí, y, y es hermoso estar eh, que usted nos acompañe, nos filme para los, la gente urga que no puede ir a, de visitante a los partidos lejos. Este año nos va a tocar Rosario, ¿sí? así que vamos a ir a Añubre a jugar, eh, así que preparate para el viajecito. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos a ul, vamos, vamos, vamos. vamos. Gracias por estar con nosotros también. No, que ande todo muy bien. ¿Sí? Muchísimas Dale. gracias. Dale. ¿Sí? Bueno, terminó la práctica del triangulito y estamos acá con el, con el técnico, ¿tu nombre? ¿Cómo estás? Mi nombre es Guido Almarín. Bueno, un nuevo año, técnico nuevo, una experiencia nueva eh, ¿Con qué ganas venís acá a Burlingame? Eh, venimos con muchas ganas, es un cuerpo técnico amplio Tenemos entrada arqueros, un preparador físico también que está hace mucho en futsal Venimos con muchas ganas, muchas ganas de poner Burlingame donde se lo merece El triangulito este año tuvo la suerte, de desgracia digamos de quedarse en la categoría, en la C, y bueno, queremos venir con todo y ver si el año que viene podemos estar donde, donde tiene que estar el último. Más bien. Además, bueno, para la gente que no te conoce, eh, el año pasado estuviste en Racing sí, y sí. ascendiste a Racing de la, de la B a la A, un sí, gran laburo. Sí. El año pasado laburamos mucho, laburamos eh, cinco veces a la semana en la Avellaneda, con, con mucho esfuerzo, con mucha gana. Bueno, las cosas no se dieron, el cuerpo técnico se dividió, cada uno tomó su curso. Y bueno, yo volví a una zona y a un club que lo conozco hace mucho y mm. estuve acá. Así que estoy muy contento por eso. ¿De Estu otra forma? ¿Estuviste acá como jugador? No, como... estuve como entrenador de arqueros. Ah. Eh, cuando estaba Oscar, después me quedé cuando estaba Walter. Y el año pasado tomé la decisión de ir a Racing. Pero eh, nada, es un esfuerzo enorme, mm. eh, una motivación tremenda. Porque es un club que, me, que, que, me, que aprecio mucho. O sea, se dieron las cosas para para volver y eso está buenísimo está bien. Bien. además te encontraste con bueno José coordinador eh, bueno se va sí, armando sí, ¿no? veo, yo, yo vengo porque hay otra estructura eh, se nota que el club quiere poner todo el esfuerzo para que estar donde se lo merece es la idea tenemos mm. muchos jugadores que están viniendo que mm. eso también está bueno muchos jugadores de experiencia muchas incorporaciones nuevas bueno hay que hay que este año tiene que ser pensando en eso. Ahí va, fue la primera, la primera prueba, digamos. ¿Cómo vos viste a los, a, la, a los chicos que vinieron? ¿Con qué te encontraste también? Y los chicos que vinieron, ya los chicos que estaban antes, en el plantel los conozco a la mayoría. Sí. Así que de eso tengo una buena relación. Eh, vamos a ver si van a seguir los mismos o no, porque el plantel va a cambiar mucho. Sí. Y con mucha ganas de generar un grupo humano también importante, donde, donde se demuestre. Eh, esa, el, las personas además de lo futbolístico Que me importa mucho eso también está bien ahí diga. Te hago una consulta ¿Cómo ves el, el Futsal? El juego del Futsal en Argentina hoy en día sí. eh, Vemos que para este próximo torneo En todas las categorías se Está habiendo inversión Y una apuesta a punto Mucho más seria y profesional que antes ¿no? claro El Futsal está teniendo un crecimiento enorme A mi parecer el Futsal Desde el momento que yo y usted si sale campeón del mundo eh, Empieza a crecer un, con una AFA que se empieza a poner eh, un poco la camiseta de futsal también, eso es importante. Pero yo creo que todas las categorías van a ir creciendo de a poco. Hay muchos equipos grandes o muchos equipos muy reconocidos del ambiente de cancha 11 que se están sumando al futsal en las categorías nuevas y eso también les genera un poco de, de jerarquía. esto. Sí, B Vélez, News, eh, Gimnasia Exactamente. de la Plata. ¿no? Exactamente, no es lo mismo jugar con todos los clubes de la zona que un día irte a jugar a Rosario. Rosario? Por por ahí que, hay un, que se viene un cambio de paradigma dentro del juego de cancha de 11, bastante parecido al futsal en el sentido de que los jugadores no van a tener una posición fija en el futuro. Y se habla de eso, se habla de eso. Yo sigo mucho cancha 11, eh, hay muchos técnicos actuales que lo, lo están haciendo. Y que generan esto, los cambios, jugadores, que, arquero que juegan con los pies, cosa que claro. antes no pasaba claro. eh, Arquero que juegan adelantado para cortar la jugada Pasa mucho, pasa mucho y cada vez se está achicando más el espacio en Entonces cada vez se está apareciendo mucho más al futsal, una cancha 40 x 20 chica Con un montón de jugadores desplazándose Está bien, bueno, nada, muchísimas gracias por la nota, bienvenido nuevamente gracias. a Hurlingham. Eh, nosotros siempre cubrimos a los equipos de Hurlingham, así que vamos a estar, como yo digo, molestando, vamos no, a estar acá. No, no molestan, eh, no molestan para nada. Pero bueno, bienvenido y bueno, todo lo mejor también. Bueno, muchas gracias a ustedes, yo lo sigo. Desde que estaban Racing y antes también, siempre seguí la página, siempre seguí las transmisiones, es Hurlingham y siempre estuve ahí.